Pero, mi gente, me encontré con una canción que suena así. Después le metimos este bajo. Snare y nos fuimos.